Para mí en este momento de mi vida significa un montón mi pelo, me costó un montón aceptarlo, eh, traté de ocultarlo por muchísimos años por la sociedad en la que vivimos, eh, pero me parece muy importante aceptarlo y, y sentirme muy orgullosa de quién soy y de mis raíces.